¿Qué es lo que falta para que nuestro sistema Linux en este caso Linux Mint Debian Edition como hemos dicho sea más potente y ofrezca más posibilidad falta instalar software lo que se hace con las distribuciones Linux es prepararlas para que funcionen bien pero cada usuario debe darle el toque personal, ¿no? el toque propio pero lo que vamos a hacer es esto yo te, te propongo que entres a mi blog, en donde hay un artículo que, que dice eh, qué es lo que sería conveniente instalarle a un sistema Linux recientemente instalado. ¿no? Podés encontrar en Internet un montón de gente que diga lo mismo y que dentro de su selección personal de software, o dentro de lo que esa persona considera importante en el software, cite otros programas yo te voy a recomendar los que yo utilizo no tienen por qué ser los que tú vas a utilizar eh, lo que vamos a hacer es abrir el navegador web como ven estoy trabajando con el, con el sistema ya instalado ¿Sí? vamos a abrir el navegador y vamos a dirigirnos al blog a un artículo en especial en donde vamos a ver una lista de software pronta para ser instalada y vamos a ver cómo instalar eh, software lo abrí por error dos veces al mochila Firefox Voy a cerrar uno de ellos. Ah, muy ah, lo que pasa es que no le conecté a internet. La bien, ahí vamos. Aquí vamos Bien. Ahí está por conectar. Muy. Bien. Ahí volvió. En sí, la conectividad. Me no había olvidado de. Eso de conectar mi máquina a internet, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es escribir aquí, el blog mío tiene mi nombre, unapoli.blogspot.com, enter, vamos a ir de esta manera al blog, se llama blog de informática de Hugo. ¿Eh? y ahí en realidad son dos, está el blog de informática de Hugo y el blog de aprendizaje de informática, acá le voy a dar apagar para español, así no, esta barrita no aparece más. Esto lo podés eh, aceptar o rechazar, yo lo hice así de grande, justamente para que tengas idea de lo que sucede. Eh, básicamente, eh, la, las cookies son necesarias, son archivitos que precisan las páginas web, eh, que las páginas web necesitan poner en tu medio de almacenamiento interno del ordenador. Yo le voy a dar, no hay problema, porque sé que no hay ningún problema, tú podés elegir lo que quieras, Puedes elegir rechazarlas si quieres también. Vamos a ir acá al, al índice. Acá abajo. ¿eh? A esta imagen de la, de la mano. De, con las uñas pintadas de rojo. O las haces acá o las haces clic acá, donde vos quieras. Y acá vamos, acá tenemos todos los artículos ordenados este, alfabéticamente. ¿tá? Vamos a bajar un poco. Y vamos a ir acá, aplicaciones adicionales para Linux luego de instalación nueva. Este es uno de los artículos que más visita la gente en el blog. Vamos a ir ahí, es del año 2016, pero lo estoy retocando permanentemente. Eh, bien, acá vamos al grano, ¿verdad? cosa que a mí me cuesta mucho hacer. Yo soy una persona que siempre explica bastante, una persona a la cual le gusta conversar mucho y todo lo demás. Entonces, en este, en este artículo la idea es que la gente acá entre y se encuentre con el software fundamental para Linux, a mi modo de verdad. ¿no? Eh, está basado en OpenSUSE el archivo, no en Linux Mint Debian Edition, pero de todas maneras los programas son los mismos. Puede que alguno no se encuentre en el repositorio de, de, de Linux Mint, no lo sé. Yo generalmente no tengo problema con las, con las distribuciones Linux que, que, que manejo, porque en todas tenés la posibilidad de instalar todo el software de las demás y generalmente por las buenas así que ahora, ¿qué vamos a hacer? ahora que tenemos la, la lista acá no te voy a recomendar todos estos programas esto es una selección de software que yo hice en base a varios criterios no solamente en base a los el criterio único no fue los pro... qué programas uso yo entonces lo voy a recomendar no no fue solo eso el criterio los criterios fueron varios que me llevaron a, a, a... A diseñar esta lista, entonces de acá vos vas a ver que te voy a recomendar algunos programas nada más, si vos querés integrarlos todos, dale con todo, pero yo te voy a recomendar solo algunos de esta lista, entonces vamos aquí, escribimos Synaptic. Synaptic, así con, con Y, ¿ah? Synaptic debería ser o algo así, la cuestión es que el gestor de paquetes Synaptic es el mejor eh, es el mejor gestor de software de este tipo de distribuciones a mí me gusta mucho más Zipper, eh, el de OpenSUSE. Pero dentro de todo lo que vi por ahí, este es uno de los mejores. Así que vamos a Synaptic, que es el lugar donde se encuentra toda la selección de software de Linux, disponible para que tú la instales, instales con un par de clics nada más. Vamos a poner la contraseña. ¿sí? Y vamos a esperar a que abra el gestor de software. Y acá mismo vamos a ir buscando y encontrando todo el software necesario Bueno, esto es un... Aquí se explica más o menos cómo hay que hacer para instalar, pero esto lo voy a cerrar porque eh, yo te lo voy a explicar a ti directamente. ¿tá? Voy a trabajar con esta ventana des desmaximizada, por decirlo de alguna manera. Así se ve la lista y también se ve el gestor de software por este lado. A ver qué es esto. Esto lo vamos a cerrar, si no nos confunde. Vamos a optimizar los espacios en pantalla. Y vamos a agrandar también la página web. Un poco. Ahí va. Entonces, Audacity, el mejor programa para edición y grabación de audio. Puede haber muchos criterios, está bien, muchos criterios, pero lo cierto es que para mí este es el mejor. Lo que vamos a hacer es recargar la base de datos, por si el sistema operativo no lo hizo anteriormente, para que la instalación fluya más rápidamente. Está muy bueno el tema de recargar la base de datos antes de empezar a instalar software. Cada vez que abra Synaptic, eh, no cuesta nada recargar la lista de paquetes. Es algo que se produce con bastante rapidez y que te soluciona un montón de temas durante la marcha, ¿verdad? porque si vos la, la, la recargás o la actualizás, el sistema no tiene que hacerlo este, más de una vez durante la instalación de paquetes. Está bueno. Ahora vamos a esperar a que, a que refresque o a que actualice. Muy bien, ahí recargó, ¿Ah? es un tiempo que ya lo, ya lo aplicamos correctamente. Lo que vamos a hacer es ir a por Audacity. ¿Para qué sirve Audacity? Para grabar instrumentos musicales con tu ordenador, pero además también para, para editar archivos de audio ya grabados, o sea, para, para cortar canciones a los DJs, por ejemplo, eh, tan populares en estos tiempos. Les puede venir muy bien Audacity, a los músicos también, y a toda persona que quiera trabajar con audio. Esto es como una especie de Photoshop, pero para el audio. Y mejor todavía. Entonces yo, lo que a, lo que vamos a hacer es ir acá, a la búsqueda de paquetes, y escribir Audacity. ¿Ah? Te lo voy a mostrar acá. Es posible que tengas que deslizarte hacia abajo. Si no lo encontrás acá, es posible que tengas que eh, tomar esta barrita y deslizarla para encontrar lo que vos estás buscando. Hacemos clic derecho, marcar para instalar. Si hay que instalar otras cosas más, además de Audacity, si hay que instalar más paquetes de software, además del de que vos estás seleccionando, el sistema te va a decir. La elección elegida afecta a otros paquetes. Los cambios siguientes se requieren para proceder. Hay que instalar esto, esto, esto, esto, esto. Esto es sencillo. Si vos le das cancelar, no vas a poder instalar Audacity o lo vas a instalar y va a funcionar mal. Así que vamos a darle marcar. ¿ta? El sistema se encarga de marcar todos esos paquetes por nosotros. ¿ta? Bien. Avidemux yo lo usaba, pero no lo uso más, uso otros, así que si querés lo puedes instalar, si no, no. Eh, Blender no lo utilizo, pero es excelente. Calibre es para leer libros en formato PDF, EPUB y un montón de formatos de, de tipo electrónico, así que si querés lo puedes instalar. Chromium es un gran navegador, es una alternativa a Mozilla Firefox. Es, eh, es otro navegador de código abierto y en este caso eh, está bueno tener siempre dos navegadores por si uno falla, se cuelga o mientras se está actualizando tiene algunos problemas. Entonces vamos a darle buscar y vamos a ir a Chromium. ¿Sí? Chromium. Ahí va. Eh, siempre aquí es el mecanismo: es el mismo. Buscar, escribimos la palabra. ¿tá? Ojo, porque acá está Chromium BSU que es un videojuego. ¿tá? Así que vamos a darle a Chromium, lo, lo marcamos con el botón izquierdo y luego clic derecho, marcar para instalar. De vuelta. La acción elegida afecta a otros paquetes. Hay que instalar todo esto. ¿Sí o no? Por supuesto. Le damos clic en marcar. Ahora vamos a clamav. Clamav es algo interesante porque acá es un antivirus, pero no para Linux, sino para Windows. ¿Y por qué lo vamos a encontrar eh, en los repositorios de Linux? Por lo siguiente. Porque Linux es un sistema operativo que se utiliza para reparar a Windows muchas veces. Entonces acá, si vos tenés en la misma máquina instalado dos sistemas operativos de distinta naturaleza, por ejemplo tenés Windows y Linux, y se te infecta Windows, vos podés arrancar en Linux y revisar con el antivirus que ya está instalado en Linux las particiones de Windows, es decir, no existe antivirus para Linux porque Linux no utiliza antivirus. La seguridad de Linux, que es la mejor además, se basa en otro tipo de criterio, no en un sistema operativo que precisa de un programa para protegerse a sí mismo. ¿está? es otra filosofía totalmente distinta que tiñe a todo el sistema, además. Entonces está bueno eso. Vamos a ir a buscar ClamAV. Enter. Vieron que el, el, el mecanismo es siempre el mismo. ¿no? Es muy sencillo. ClamAV. Entonces hago clic. Si quiero leo un poquito acá a ver si es lo que estoy tratando de instalar. Clam antivirus es un antivirus para Unix. El propósito de este software es la integración con servidores de mail la idea es no dejar pasar por eh, a través de Linux, no dejar pasar virus para Windows, ¿verdad? esa es la idea fundamental, así que clic derecho marcar para instalar, seguramente me va a decir que hay paquetes que hay que seguir instalando la map base, o sea las bases de datos y todo esto, marcar muy bien, sigamos conversin es un conversor de imágenes por lotes si vos querés convertir el tamaño de muchas imágenes lo haces con un par de clics con conversin yo no lo voy a instalar, yo acá estoy recomendando Software de calidad para Linux, pero acá estoy recomendando este software para ti, para la primera vez que instalas un sistema operativo Linux. ¿no? Filezilla es un gestor de, de, de archivos tipo FTP, si no utilizas ese tipo de mecanismo no lo instales. Edit no es necesario en este caso. Eh, GIMP sí, eh, GIMP es eh, el Photoshop libre, así que vamos a darle, vamos a escribir GIMP. Ese es un must have, es un programa que tenés que tener en tu instalación. Ve, acá no apareció, pero seguramente si vamos para abajo lo vamos a ver. Gimp. Aquí está Gimp. Un clic izquierdo y luego clic derecho marcar para instalar. Esto ya lo sabemos así que le vamos a dar marcar. ¿Qué más tenemos por acá? Gpartner. Esto es maravilloso. Esto es una excelente herramienta que tiene que estar incluida en todos los sistemas operativos Linux a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque así como Gimp y Audacity y otros cumple con una función notable que es la de formatear unidades de almacenamiento en cualquier tipo de sistema. Es decir, si tú Querés formatear un pendrive para poner una Mac, lo puedes hacer con GParted desde Linux. Si querés formatear un pendrive para ponerlo en Windows, lo puedes hacer con GParted desde Linux. Y si querés formatear cualquier partición para un sistema operativo Linux, también lo podés hacer con GParted desde Linux. Así que vamos a ir a buscar, vamos a escribir GParted, aceptar y cuando aparezca acá le vamos a dar instalar. Sí, GParted. Clic izquierdo, clic derecho, marcar para instalar. Bien, en este caso no pidió ninguna otra dependencia. Handbrake está muy bien, pero yo no lo utilizo porque, como les decía, todas las herramientas de video las, las, las reduje a una sola, acá en live. Así que voy a pasar, pero está muy bien. Si querés retocar, cortar, hay cosas que hace Handbrake de forma más intuitiva de lo que las hacen otros programas, pero en general no es un programa muy intuitivo. Sí es excelente y es muy robusto, pero no, en esta oportunidad no te lo voy a recomendar. Inkscape también, si, si tenés, si utilizás, este, si vos creás imágenes con gráficos vectoriales, puedes instalarlo. Caden Live es brutal, es notable, se compara a los Sony, lo que quieras vos, eh, Es un, un programa de, de manipulación profesional de video, así que hay que tenerlo, Caden Live, clic izquierdo, clic derecho, marcar para instalar. Evidentemente los programas robustos precisan un montón de paquetes de software a, adicionales. Es, es algo así en el software. ¿sí? Entonces le vamos a dar marca. ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Estamos en... ¿no? Cadenlight. ¿no? Cody no te lo recomiendo en este caso porque es, es un excelente centro multimedia, pero no, no viene al caso acá. Color Paint debe estar. Tiene que estar. Es como el Paint para Windows. No puede, no puede ser... Que tú quieras instalar eh, quieras crear una imagen o editar una imagen y no tengas una herramienta sencilla para hacer eso. No, no puede ser que tengas que recurrir a, a, a Gimp o a Photoshop o algo así. Así que Color Paint, clic derecho, marcar para instalar. Bien. ¿Marcar para todo esto? Sí, por supuesto. Marcar. Bien, muy bien. Uh, color Paint. Mix es para DJs y músicos, para mezclar pistas. M Player a veces es fundamental, a veces no. OBS Studio está muy bien, eh, podemos instalarlo, ¿sí? es, un, es una herramienta para, vamos a ver si lo reconoce así, o con un guión en el medio, a ver, es como generalmente se reconocen los paquetes de Linux, es un programa para hacer streaming de videojuegos y todo lo demás, y aparte para grabar el escritorio de una manera excelente, está muy fácilmente configurable, soporta muchas configuraciones distintas, está muy bueno. Lo voy a instalar para mostrártelo nada más, ¿tá? para mostrarte que está bueno tenerlo y demás. Yo utilizo K live como dije recién, y para grabar la pantalla eh, utilizo Simple Screen Recorder o Record My Desktop. ¿tá? A ver, uh, OpenShot está muy bien si vos querés eh, tener un programa para manipular video de forma básica. Está muy bien OpenShot. Más allá de que OpenShot tiene funciones avanzadas, generalmente lo utiliza la gente que no está muy en la pomada de la edición de video. En mi caso uso Cadent Live, como ya lo dije varias veces, así que no lo voy a instalar. BTV lo mismo, es un, es un editor de video más sencillo de manejar que Cadent Live. Torrent, fundamental también. Es un archivo, este es un programa, un software, que lo que te va a permitir va a ser no solamente descargar archivos torrent, sino buscar los archivos y descargarlos desde el programa. Vos no vas a tener que salir a internet a buscar archivos Torrent. Vos lo vas a buscar desde este programa y lo vas a descargar desde este programa. Es notable. ¿sabes? Para que se den cuenta del incremento de seguridad que, que implica el, el uso de Linux. ¿sabes? Así que marcar... Um, estábamos en cubitores. Bueno, Record My Desktop, My Desktop y Simple Screen Recorder está muy bien. Está muy bien instalado. Yo voy a instalar solamente Simple Screen Recorder. Que es el que uso más. A ver si es así o si es con guiones. No está bien. Clic izquierdo, clic derecho, marcar para instalar. Si hay que instalar dependencias, nos lo va a decir. Le vamos a dar marcar. Como siempre. ¿tá? SM Player puede ser, pero no te lo recomiendo ahora. Sound Converter no te lo recomiendo ahora. TestDisk que está muy bien, es un excelente programa para recuperar datos borrados, pero no, esto no es para todo el mundo, así que no. VirtualBox es justamente este programa con el cual yo pude hacer posible la instalación de Linux para que tú la veas. Yo ya hablé de eso en los videos previos. VLC, el mejor reproductor multimedia. A mí que me disculpen, pero es este. Así que yo lo voy a instalar. Está Clementine, si es solo para música, pero a mí me interesa un todo en uno. ¿va? A ver, ¿a dónde está el VLC? VLC acá está Ah, VLC ya estaba instalado. O ya fue sugerido para ser instalado. Bien, así que no tenemos que instalarlo. Wine. Fundamental. Fundamental para las personas que vienen de, de, de la vereda Windows. Fundamental por lo siguiente. Porque Wine es un emulador de Windows. Wine es un programa que te va a permitir instalar programas de Windows en Linux. Y sí, estoy refiriéndome a videojuegos. Y sí, estoy refiriéndome al Photoshop o al Office de Microsoft o a lo que se te ocurra. Así que vamos a darle buscar, vamos a escribir vino en inglés, wine, como el tema de 40 me acuerdo, red, red wine, eh, excelente tema por cierto, excelente tema por cierto, ya te lo digo así con voz de locutor y vamos a ir acá a wine, wine, clic izquierdo, clic derecho, esto seguramente va a pedir varias dependencias porque es un programa de alta complejidad, Ah, para ser instalado, miren todo lo que tiene que instalar el, el pobre Wine para este, lograr emular a Windows ¿no? y Xsane si escaneas fotos, si escaneas imagen, este es, es una bruta herramienta, Xsane ¿no? acá ah, dice que puedes instalar Play on Linux ah, que es un programa que te permite hacer lo mismo que Wine, de hecho se basa en Wine pero es una interfaz gráfica ¿no? en este caso puedes instalar Play on Linux y hacer algunas pruebas Time shift está notable, así que lo vamos a instalar. ¿Para qué es? Para hacer respaldos. Eh, es lo que. A veces hay que instalarlo por fuera este programa. Vamos a ver si está. Time Shift está. ¿Y por qué está con la, con la estrellita? A ver. No, ya está instalado. Muy bien, perfecto. No entiendo por qué está con la estrellita. No lo sé esto realmente. Eh, obviamente que debe tener alguna, alguna, alguna explicación, pero no la sé. Timeshift es para crear puntos de restauración a lo Windows Viste que a veces cuando estás trabajando con Windows Windows te dice, quiere hacer un punto de restauración antes de instalar este programa o antes de hacer no sé qué Bueno, si vos le decís que sí y la posterior instalación o el posterior no sé qué falla, vos podés volver a la situación previa porque creaste un punto de restauración del sistema Si vos no creaste nada y se rompió el sistema sonaste como arpa bien No hay forma de hacerlo, ¿está? Eh... A ver qué más dice este artículo, um, da, te explica cómo instalar otro tipo de software, a ver si hay algo más. El Tuxtaint está muy bien también, lo puedes instalar, acá, pues, justamente acá lo digo. Este es un gran juego, un gran videojuego, sobre todo para niños y adolescentes, pero también pueden jugar los mayores, los adultos. Está notable, un videojuego sobre automovilismo, pero es eh, muy distinto, no, no, no, es, no tiene nada que ver con lo que jugaste toda tu vida, si es que, si es que no jugaste a Super Bien Creo que lo voy a dejar por acá. Ah, esto no, esto no, esto no. Bien, perfecto. Vamos a cerrar el artículo. Lo voy a dejar al pie del video, como hago siempre. Voy a maximizar la ventana. Y ahora lo que tengo que hacer, yo ya tengo todo cargado. Ya, ya cargué al gestor de paquetes Synaptic con toda la información que se precisa. Entonces ahora le voy a dar aplicar. Y el gestor lo que va a hacer es, mostrarme una ventanita como diciéndome mira qué va a pasar todo esto es ¿eh? por ejemplo tantos paquetes serán conservados y no actualizados tantos paquetes serán instalados tantos paquetes van a ser actualizados se utilizarán 2 gigas de espacio extra y se necesita descargar medio giga de información sí o no por supuesto que sí por supuesto que sí aplicar ¿tá? y ahora va a empezar ese periplo en donde vamos a tener que esperar un poquito para que se finalicen los cargos los para que se finalice la, la, la, para que finalice la descarga de todo esto de los paquetes ¿tá? lo que podemos hacer que es lo que me gusta hacer a mí es darle clic acá para mostrar archivos individuales para ir viendo más o menos en qué está el sistema ¿tá? está haciendo esto esto esto hizo esto esto esto tasa de descarga eh, 4 megabits quedan 2 minutos 40 segundos bueno esto puede variar porque esto es un estimativo que va haciendo el sistema todo el tiempo generalmente generalmente es bastante certero, pero también puede ir y volver, ir y volver, ¿tá? Subir y bajar, es así. Una cosa es la descarga y otra cosa es la instalación. La descarga se hace siempre mucho más rápido, pero ya la instalación depende de otro tipo de procesos, así que esto va a demorar un poco, en virtud de que hemos seleccionado bastante software y muchos paquetes de software para instalar en el sistema. Pero, ¿qué es lo bueno? Que después de haber instalado todo esto, tu sistema operativo va a poder competir con Mac y con Windows, en igualdad de condición. Muy bien el sistema nos informa que los cambios han sido aplicados correctamente ¿Ah? puede cerrar la ventana ahora muy bien vamos a darle close o cerrar acá o acá y vamos a permitir que el gestor de software vuelva en sí ven que está en gris claro todo esto vamos a permitirle que se recupere la instalación ahí ahora podemos proceder a cerrarlo cuando los botones aparezcan en gris oscuro no en gris claro como están aquí muy bien Está todo pronto. Cerramos el gestor synaptic de software y lo que va a suceder es que al hacer clic en el botón de inicio vamos a tener un montón de programas instalados que antes no estaban. Por ejemplo, dentro de gráficos vamos a tener a Color Paint, y vamos a tener a Gimp, ¿está ¿bien? Dentro de Internet a Chromium y a Cubit por ejemplo. Dentro de oficina que instalamos nada nuevo, bien. Sonido y video. Reproductor Multimedia VLC, por ejemplo. OBS Studio. Audacity. Está bien, Simple Screen Recorder. De la misma manera que uno puede instalar software, también puede desinstalar. Si a ti no te gusta Rhythmbox, que es mi, mi caso, y Celluloid, que no, realmente no me gustan nada, puedo ir al gestor de software a Synaptic y buscarlos y marcarlos para desinstalarlos. Lo que no te guste lo puedes desinstalar. Y eh, bien, así más o menos es la cuestión. Eh, Wine, por ejemplo, es un programa que se ejecuta eh, cuando haces clic derecho en un programa de Windows, por eso no te va a aparecer acá. ¿tá? Hay algunos programas que no tienen interfaz gráfica, eh, pero que igual están instalados. Así que a eso me refería. Ahora sí, ahora sí tu Linux Mint puede eh, funcionar igual que cualquier Windows o mejor, y que cualquier máquina con Mac. Espero que te haya sido útil. Esto fue pensado en función de muchas personas que me preguntaron cómo instalar Linux. Y instalar un sistema operativo en un ordenador conlleva un montón de pasos, como hemos visto. Este para mí en este momento es el último. Podríamos seguir configurando el sistema, cambiándole los colores, aumentando la seguridad, cambiando la imagen de fondo, todo, pero eso en realidad lo voy a dejar para otro momento porque mi único objetivo de estos videos de, para instalar Linux era que tú lo pudieras hacer. Y cuanto menos complicaciones tuvieras, mejor. Así que lo dejo por acá. Eh, que tengas una buena experiencia con Linux y espero que estos videos te hayan ayudado a este comienzo. Un abrazo grande y vamos arriba Linux.